Los hombres siempre regresan por estos tres motivos. La relación con la persona con la que salía se terminó, se fue a otro estado, tú vives lejos. Y aquel hombre que alguna vez movió cielo, tierra y mar para estar contigo, hoy día contradice sus palabras simplemente diciéndote que le tiene miedo al compromiso. Se marcha, ya no te llama, no te contesta los mensajes. Y lo único que queda en tu mente es preguntarte si algún día volverá, si hay esperanza de que regrese y si derivado de ello, podrá ser feliz con él? Esta pregunta se la hacen muchas mujeres porque están necesitadas y urgidas de que él vuelva y vuelva con ellas. Tristemente, esta necesidad surge y emerge por el deseo, la adicción que provoca una persona en otra y lo que concretamente hace que ésta no pueda desapegarse de esta misma persona. Sin embargo, Respondiendo a esta pregunta, hoy quiero revelarte por qué un hombre sí regresa, si sí te busca, si sí te llama, si sí vuelve a tu lado. Y te va a impresionar lo que vamos a descubrir en este video porque te voy a explicar los tres motivos esenciales por los cuales un hombre regresa. Te voy a explicar por qué no te conviene que él vuelva y te voy a explicar sobre cuándo es bueno recibirlo en tu vida y te ayudaré a vencer el miedo a cerrar esa puerta, a cerrar la posibilidad de que Él vuelva y empezar a rehacer tu vida sin que Él esté. Porque creas o no, si tú zanjas este asunto, si tú cierras la puerta a cualquier posibilidad de volver con Él, una segunda oportunidad contigo, un segundo capítulo puede llegar a ser posible, pero esta vez siendo sano y siendo la anhelada relación que tú quieres la relación que siempre quisiste en tu mente así que si quieres saber todas estas cosas que te acabo de decir entonces entonces empecemos con este video Número 1. Por necesidad. Tenemos que entender algo y algo muy importante en la lógica masculina y es que en realidad el varón no siempre tiene tantas posibilidades de relacionarse con tantas mujeres. Por lo tanto, cuando encuentra la oportunidad de poder estar con una o con otra o tiene el chance de tener varias aventuras, generalmente va a estar en ese estado de suspensión de status quo donde no está contigo pero tampoco termina de irse te llama te busca se queda un par de noches en tu casa y luego se marcha sin más que decir y luego regresa de nuevo por necesidad y esta necesidad está orientada a que otra mujer lo volvió a obligar a que se comprometiese esta necesidad viene en relación a que otra persona lo echó de su vida y ahora viene a la tuya tratando de que tú le des un pedacito de atención porque en realidad él no se quiere comprometer con nada ni con nadie porque le da miedo porque siente la sensación de que es una presión una responsabilidad o en su defecto puede ser que sienta que tú te volverás fría con él sea como sea alguien al otro lado del teléfono alguien al otro lado de la ciudad le ha dicho no, no quiero una relación de ratos y por lo tanto él se ha visto a la necesidad de volver contigo, pero no vuelve de la manera en como uno pensase, no vuelve creyendo que la relación ahora sí va a funcionar sino que viene con promesas, te dice Mira lo que pasa es que tengo que arreglar ciertas cosas en mi vida Tengo que reconstruirme Algunas cosas que tengo que reparar Dame tiempo, teneme paciencia Poco a poco las cosas se van a ir solucionando entre los dos Entendé que ahora mismo no me es posible Pero yo soy el más interesado En que tú y yo estemos juntos Bueno, él en realidad va a utilizar cualquier artimaña Para mantenerte en ese estado de suspensión lo llamo estado de suspensión como un ejemplo, como una analogía cuando tú dejas caer algo en un vaso de agua y este algo flota en el agua. Está suspendido, no baja ni sube, está suspendido. El estado de suspensión se puede considerar como aquel estado en el que tú te encuentras donde él no se compromete contigo pero tampoco te dejan y cuando ve que otra persona no le ha dado la oportunidad de estar en ese estado de suspensión viene contigo esperando que tú sí le des esa oportunidad número 2 porque tienes la puerta abierta cuando empezamos este video te comenté que te iba a ayudar a vencer el miedo a cerrar la puerta bueno te quiero comentar algo muy importante los seres humanos en algunos momentos actúan de tal forma que cuando hay una resistencia es cuando luchan más, cuando necesitan pelear contra ciertos obstáculos es ahí cuando ponen más empeño en conseguir aquello que es objeto de su deseo, un niño anhela las galletas que están arriba en la repisa porque están en la repisa, Ciertas personas consumen cierto contenido solamente porque han visto 30 o 5 segundos de este Pero cuando tienen el video completo les aburre Cuando tienen las galletas a mano no las quieren Quieren aquellas galletas que están hasta arriba Lo mismo pasa aquí tú tienes que ser capaz de cerrar la puerta de decir sabes qué? si tú no tienes claro tus emociones, sentimientos o emociones yo voy a rehacer mi vida y si en el proceso me encuentro con alguien más que sea sano, que sea una persona que esté estable emocionalmente, yo con él me quedo y yo no voy a volver contigo más, cuando tú cierras esa puerta, cuando tú no dejas que él entre lo que estás haciendo en realidad es garantizando que cuando él vuelva vuelva decidido en realidad a sostener una relación sana contigo y sin juegos porque en realidad lo que él busca en muchas ocasiones es seguir manteniendo aquellos vicios que provocaron la ruptura y regresan para ver si estás dispuesta a seguir con el status quo. A seguir con la misma dinámica de siempre. De no me comprometo, de tengo miedo, de no me mires eh, así en la calle. No me tomes la mano, no me llames mi amor en frente de mis amigos. Qué pena, lo que pasa es que no estoy acostumbrado, estoy, soy frío. No acostumbro a ser así con mis parejas. Bueno, ya te puedes imaginar esta clase de cosas. El punto radica en que si tú cierras la puerta automáticamente cuando él quiera volver a tu vida va a tener que esforzarse por entrar en ella. Y recordemos una premisa indispensable en la vida, aquello que cuesta se valora, aquello que se entrega sin mucha pelea, sin mucha lucha, al final se desprecia, se tira a la calle como vino barato. Y esa es la realidad al final de cuentas. Si tú entiendes este concepto, vas a ser más decidida para decir no, aquí no entras, aquí no tienes espacio. No puedes venir, no puedes estar, no puedes llegar acá simplemente así. Tienes que comprometerte con esto o no vengas. Pasa muchas veces en lugares como gimnasios, pasa muchas veces como lugares de entrenamiento donde las personas llegan por temporadas, por días, días sí, días no. No se aparecen pero quieren un buen rendimiento físico. Quieren tener capacidades físicas, quieren eh, lograr ciertos objetivos que no van a lograr porque no han trabajado por ellos. Y lo mismo es acá. Cuando tú le planteas esta idea de ganarse aquello que busca, es ahí cuando tú filtras y le pones un parón donde él eh, tiene que decidir entre si realmente quiere algo contigo serio o no. Si no lo quiere, ¿para qué quieres a este hombre? No te sirve, pero si sí si lo quiere, va a luchar porque realmente esto funcione. Así que lo que tú tienes que hacer es cerrar la puerta, pasar página, sacar de redes sociales, dejar de recibir sus llamadas, dejar de contestar sus mensajes. Número 3. Por efecto del contacto cero. La realidad es esta, que muchas veces cuando a alguien se le priva de algo con lo que se ha habituado, regularmente siente una necesidad de volver a él. Es algo muy común y en algún momento cuando yo escuchaba estas historias por parte de algunos amigos que me decían es que sabes que mi ex me buscó. Les digo es que sabes que es que ella vino porque le privaste de tu atención, de tu cariño. De algo hermoso que tenía contigo y lo extraña, lo busca y lo quiere volver a experimentar. Vuelve, lo toma, lo disfruta, se aburre y lo deja. Esto es lo que nosotros llamábamos la regla de las 24 horas, regla de 24 horas que consistía en que tu expareja venía, te buscaba, hacían el amor y a la mañana siguiente volvía otra vez al estado de duda. No sé lo que siento, esto no debió pasar, debemos ser amigos. En muchas ocasiones yo les dije y lo sigo sosteniendo, no vuelvan al primer intento, le tiene que costar le tiene que costar realmente, tiene que haber un proceso de ganarse ese espacio en tu vida. Si tú quieres una segunda oportunidad con ese hombre, él va a tener que ganarse ese espacio, va a tener que luchar por ese espacio. Así, los hombres siempre regresan, las mujeres también lo hacen, es algo muy común porque en realidad es una respuesta refleja, es algo que surge espontáneamente por ósmosis. Sin embargo, esto no es garante. De que en realidad él quiera quedarse o quiera que las cosas funcionen. Y sopesa pesa sobre ti, pesa sobre ti el que estas cosas sí funcionen. Y lo que puede funcionar también es que te suscribas a este canal y me sigas en este proyecto BeLifers. Ya somos más de 1.300.000 personas y por supuesto dale me gusta a este video. Y si llegaste a este punto pues déjame en los comentarios con la frase logrado. Nos vemos en otro video, te lo dejo aquí al final de este. Un abrazo.